Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo nos ha ido los últimos tiempos? Bien, bien. Bien. Bien. ¿Te acuerdas que la última sesión eh, estuvimos viendo una serie de cosas y establecimos un plan de trabajo? Tú ibas a trabajar de una determinada manera eh, en, en el tiempo siguiente y me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso de cuál había sido tu plan de trabajo, por qué y cómo te has sentido realizando tu plan de trabajo. Pues sí, el plan de trabajo me funcionó muy bien para el último combate con Chumaní. La verdad que, que la estrategia me salió, tuve paciencia, tuve tranquilidad, eh, consiguió sacarme un poquito sobre, el, sobre todo el tema de la distancia. No conseguí captarla pero porque su, su experiencia es mucho mayor que la mía, pero el trabajo se consiguió y la verdad me siento muy contenta. ¿Qué es lo que tenías que hacer como entrenamiento? Pues como entrenamiento, sobre todo, visualizar eh, cada momento de, del combate, de poder dominarlo, de poder eh, no salirme de esa impaciencia que muchas veces me hemos intentado tratar de, de calmarla y, y, y pues eso, de conseguirlo. Y evidentemente, bueno... ¿Cuánto tiempo, has, eh, estado con, ¿Cuánto tiempo has trabajado? ¿Qué días? Pues sobre todo he trabajado, como te digo, en los momentos que he podido, en mis momentos de relax de trabajo, en casa, en el avión. Antes de la competición estuve cada momento en la habitación visualizando el combate, visualizando qué quería hacer, eh, calmándome para estar al 100... ¿Qué hacías para calmarte? Pues el procedimiento que hemos hecho... Eh, respirar eh, profundamente, pasar por el diafragma, eh, recorrer todo mi cuerpo, eh, visualizar levantando a la pantalla el combate, eh, controlando cada momento del combate, volviéndolo a cerrar, volviendo a respirar, encontrarme libre con mi cuerpo, volviendo a levantar esa pantalla y volviendo a, a conseguir los objetivos en ella. ¿Qué es lo que estabas observando desde el, durante el combate? Pues observar, eh, no salirme de mis casillas, observar eh, eh, mi rival, observar eh, dónde puedo encontrar la estrategia de poder golpearla, de, de poder responderle con efectividad, de poder puntuar de la mejor manera posible. ¿Desde dónde estabas observando? Desde dentro. Desde dentro. Desde muy dentro. Sí. Podríamos decir desde ese lugar al cual hemos llegado cuando estás haciendo el entrenamiento. Todo. Eso es. Y podemos decir que ese lugar en el cual te sientes bien, en el cual te sientes a gusto, desde el cual puedes observar, ¿has sido capaz de mantenerlo en la competición? Sí, sí, claro, claro que ha sido capaz. Luego, ¿te has y lo sentido bien en la competición? Sí, me he sentido muy bien, he sentido muy bien la verdad. Pues me alegra mucho que digas esto, sí. porque esto es muy difícil de conseguir. Sí. Muy, difícil. muy difícil <ríe> y me servirá, Raquel. Cuando tengo tiempo, cada 20 minutos se puede decir. Cuando no tengo tiempo, pues procuro por la, por la mañana, en, después de la comida, tres cuatro veces al día. Porque para conseguirlo yo creo que, es que hay que repetirlo y muchas veces. Me encanta. Y te felicito, porque es un nivel de entrenamiento muy alto que tiene resultados. Claro, es que, comprobado es que es que llegar a mantener ese bienestar, estar en ese lugar de tranquilidad, ese lugar de observación, eso es muy difícil, salvo con un entrenamiento muy muy habitual muy periódico hacer un entrenamiento en condiciones esto sí, es. eh, para alcanzarlo hay que entrenar bien hay que entrenar bastante hay que y me gusta mucho que que bueno pues que haya sido tan disciplinada y que y que entrenes de una manera tan asidua tan periódica tomándotelo tan tan en serio porque eh, cuanto más trabajamos, cuanto más trabajas esta parte, más, mejores resultados tienes luego en el momento de, de la competición, en el momento del combate. Y te felicito porque es un, buen, a ti es un gran trabajo. <risas> y en el momento, ¿qué cosas observaste que estabas haciendo bien? Pues observé primero que estaba esperando. Primero, que no atacaba con esa ansiedad que siempre ha atacado. Segundo, pues que estaba despierta a todo. Estaba mm. con los ojos muy abiertos. Muy interesante. Sí, eh, estaba pues a la vez que esperando atacar con, con estrategia, esperaba, esperaba pues contestar también igual con una estrategia para que ella no podía responder a eh, y poder puntuar sobre todo. Y pues observé otra imán observé una imán pues más calmada, con, con esa garra que siempre tengo, pero bien disciplinada, bien, bien ordenado todo, sobre todo bien ordenado. Y que después del primer asalto, que fue un poco, me anuló en sentido de la distancia, el segundo salí pues ya con otro chip de poder, de intentar y poder observar el, el combate. Salió bien. Y el tercero, pues ella tuvo que luchar de otra manera, con más respeto, más hacia atrás, más sacando su lado de experiencia para ganar un combate que se le estaba haciendo muy difícil. Y me gustaría también que viésemos eh, desde aquel momento, en aquel momento, ¿qué sentiste en aquel momento que eh, podrías hacer mejor o que te estaba costando trabajo o que no estabas haciendo muy bien? Pues quizás un poco el respeto a mi anterior combate con ella, que pues como ya sabemos tuve un, una pequeña incidencia con un corte y ese bloqueo el de no, de no intentar buscar mucho más el combate. Eso es lo que me faltó, que debo de corregir y se corregirá. Y, y un poco dominar las distancias, pero eso necesita más experiencia en más combates. Ella me saca el doble de combates y y un poco la distancia y, y encerrarla un poquito más. ¿De qué has aprendido de, de todo este proceso? Del proceso del trabajo que has hecho, de las mejoras que has conseguido y del combate. ¿Qué has aprendido? Pues he aprendido que, que todo se puede mejorar, que escucharte por dentro y visualizar las cosas, saber respirar, saber encontrar tu interior, eso he aprendido que se puede conseguir, que es todo un entrenamiento mental, también físico, pero sobre todo eso. ¿de ¿Qué vas a hacer en el próximo combate? Pues seguir, seguir visualizando, seguir entrenando constantemente, como hemos dicho antes. Eh, conseguir ese tropiezo que he tenido, bueno, esas pequeñas mejorías que quiero hacer en delantero y combate, las distancias que no me, que no me, me vuelva a pasar y sobre todo eso, entrenamiento mental, visualización y, y no parar, porque siempre se puede mejorar así. Yo creo que solamente es eso.